¿Algunas personas nos han preguntado qué es SERVIR y cómo lo puedo tener en mi empresa? A continuación, la respuesta. SERVIR es el servicio de interpretación virtual. Un servicio diseñado por Fenascol para entidades públicas y privadas en Colombia que tengan canales de atención presencial. Permite que al momento en que una persona sorda se acerque a estos canales o puntos de atención, pueda contar con el servicio de interpretación a lengua de señas colombiana de manera virtual y que reciba la información y se pueda comunicar. Lo anterior se enmarca en la Ley 16.18 que habla sobre propiciar la accesibilidad y realizar ajustes razonables. Si usted desea contar con Servir en su empresa, ingrese a la página web de FENASCOL. En la parte superior de la página oficial de FENASCOL verá el menú Servicios Incluyentes. Debe seleccionar la opción Servir. Allí encontrará correos y dos números de WhatsApp donde podrá hacer todas las consultas sobre los costos y todo lo que requiera del servicio. ¡Eres bienvenido!